Bien. Bienvenidos a otro evento de Mario Films Esta es la nueva camiseta de Mario Films ¿no? Esta camiseta es 100% algodón 100% única Y totalmente creada por Mario Films Bueno, como todas <risa> Y esta camiseta solo está disponible en una tienda Como todas las camisetas que hemos hecho hasta ahora Solo está disponible en Amazon. No puedes comprarla en otra tienda que no sea Amazon. Bueno, pero dentro de Amazon, solo puedes comprarla en Amazon.es. No puedes comprarla en Amazon.com ni en amazon.co.uk, solo en, Amazon en Amazon de España. Si nos fijamos en el logotipo que tiene esa nueva camiseta de Mario Pierce, tiene un logotipo, el logotipo del evento pasado del 10 de enero y este logotipo nunca habíamos hecho, o sea, nunca habíamos hecho una camiseta con un logotipo del anterior evento. Bueno, sí, la Mario Finn, la Mario camiseta Rainbow, que sí que habíamos hecho, eh, luego salió del evento de noviembre de 2020 en la portada. Esta camiseta es una edición especial. ¿Por qué es una edición especial? ¿Por qué la llamamos una edición especial? Porque tú si tienes que comprar esa camiseta ahora si la quieres. Porque pronto se acabarán. Solo hay tres unidades. No. Oh, solo tres. No. <ríe> Por eso la llamamos una edición ultra limitada. Pero mejor eh, quedaros a ver el evento y después ya la compráis. Tenéis tiempo. He empezado este evento con una intro, como todos los eventos hasta hoy, porque hemos creído que esta camiseta, como es una edición ultra limitada, como he dicho antes, es una camiseta muy especial que se merece estar al puesto número uno en la primera, después de la portada. Es una camiseta muy única, 100% única, pero no es la única camiseta que es única, hay One more thing. Uh, lo vamos a mostrar ahora. del de, de evento de septiembre de 2020 es idéntica bueno, es que es la misma además. pero es una colección es la colección oficial de Mario Films esta camiseta es igual y es 100% algodón 100% única y como siempre 100% Mario Films ¡Bruh! y hemos creado un vídeo animado sobre esta camiseta y os la vamos a mostrar ahora. La camiseta en rojo, porque la básica, la camiseta cuando de la colección oficial de camisetas Mario Films, la camiseta del color básico es el rojo. Igual que la chaqueta de Mario Films Jacket Red, que solo está disponible en rojo. Pues esta no es que solo esté disponible en rojo, sino, sino que es el básico. Y estoy contento de presentar que esta camiseta estará disponible 17 de enero, decir, hoy, igual que la camiseta Mario Film January Event 2021, estará disponible y aquí está nuestra amiga Eva, ¿la recordáis? Sí. sí. siguen siendo, ahora con la, con la colección oficial de Mario Films de camisetas más, pero lo, seguían, lo siguen siendo, cada vez mejores, con la llegada de la colección de camisetas de Mario Films, oficial la que acabo de presentarse, y con el Mario Films de y de 2021, con el anterior evento la llegada del nuevo wallpaper de Mario Films, con ese modo de día muy animado, y con ese modo noche que se oscurecía, las bolas también se oscurecían. Y cuando abrías el portátil, tablet o móvil, era de noche. Y era de noche. No te lo, y tus ojos no estaban acostumbrados a tanta luz, no te dolían tanto a los ojos. Con más bolas para aquellas personas que querían tener más cosas en su escritorio? Con unos fondos de hidrogradado para de día y de noche? ¡Guau! Wow. Con colores sólidos. <risa> Ahora nos vamos a fijar en una... Bueno, os podéis fijar en la que queráis, pero vamos a fijarnos en sobre todo esta. Porque esta cola, bueno, esta y todas, están formadas por una imagen mm. que ya presentamos en el evento de, dos... de, de noviembre de 2020. Sin... O sea, en el event... dentro del evento... No, no se puede ver en el canal oficial de Mario Films, solo en el de Mario Films Events, donde está puesto la espera, y después de la espera del evento, que salió del evento de noviembre de 2020, esto con un logotipo en el medio. También salió más oscurecido, que es lo que se viene cuando se oscurecen los en el modo noche. Uh -huh. Está hecho con eso. Luego lo que hemos hecho es una máscara. Una máscara es recortarlo hasta donde creemos. Lo hemos recortado hasta ahí, porque si lo recortábamos más, quedaba muy mal. Porque se veían varias bolas. Después, como todas, hemos puesto en el lugar donde quedaba mejor, porque no estaba, nosotros, no estaba hecho ya. Y así ha quedado. Así queda este evento puede que sea el último evento de Mario Pirates. Llegó el momento, de despedirse, si es así. En que sea, llegó el momento del evento. Puede que sea el momento de despedirse de verdad. En el anterior evento, de Mario Films, del 10 de enero, desde de hace solo 7 días, como pasado, muy poco, dijimos que iba a durar menos que el evento de noviembre de 2020, porque iba a haber otro evento dentro de muy poco. Ese evento es este. Y con este evento completamos la duración. Gracias por unirte, estate a salvo y ten un buen día. ¡Adiós!